Ni ya ha, tenis a tu si jesús no tenda a yo Yúmi ni tiberia, so ni sha Ño inga tenda a tendo Simon Simón, Pedro, sin Tomás tu te cuaste, sin Natanael Teniquei Ñocaná, y aná no Ño Galilea Sin hui tan e aga tenda a shaa Sacan Simón Pedro sin te handi un tabai Ni teníga Ten Ten Ten a Tejasirandi. ¿Cómo todo se usó? Ni gachoira. Tení que ir a Juan Ara. Tení que ko a ni ya te has tabara. Te que se ni ni se ni la con ni Ara. a Jesús Tejasirandi. Ya, un Ya te has ganado. Ni gachoira. Teníga Nigachira, te a chirani. Nigachira, tenga a un Tenga sin chirani. Tenga a chirani. Tenga a chirani. Tenga a chirani. ni la chirani. Jesús a chirani. Tenga a chirani. Tenga a chirani. Tenga a chirani. Tenga a Pedro ni. Sakaya teni nahuin no Sakanya tora, Sakaya y Shani Tabara tenisco te chara mia tenga tenga andi, nikishimi Shimi Rachen Tondoha, Kayon Rayon no tiaska, Sakaya Shakushi Kayon Rayon y Omini, Yatin Chika, Kini no rayon undi, Nishini rayonoti gay, te no uy tiaska ya stadi Tenishi Nidura Instaba, Jesús, Shirandi. Estás haciendo esa batia, te sacan y te abandonan. Nikacha, sacan a Nesco, no si Pedro te chintondo, te necesita daño noja, de yumi ni mi chica, te chistu daño no teascana, no. Siento uishiko uishi un nikuri, tende qua ya arindi, ni te daño noja. Te nikan a Jesús, chirandi, ni ando te cuchindo. Nikacha, Tendí, tendáis a Hanna ni con Dios ni de Tonya yo ando a, sacan ya se Shinira ya está ando a, sacan tení Jesús, tení na ya a, tení tachín ya anda ara, te sacan tú ni ya yo ando y Chía un ya ni tú y Jesús no tendáis a, de que ni nada te acuá, ¿quién dije ni Shinira? Tendáton Jesús, Simón Pedro ni, Simón ciego Yandani dani kua akangyu te saskan yán te yo. Ni te nikan ara si takie Un do ta yo. Nikachira te nikan ara si handi. Gosto nendú guantay, de ná y te yu yin besanara. Ni te nindá tongo tuku yán a yi Simón, si es konas, yán dani te nikan ara ¿Undo takie SHINYO ya, ni yo. NIKACHIRA, cachera? ¿Tiene cachera, en ¿Cómo te has tenido cuenta y de nada Tenika intentas tomber esa nara? ¿Ni cachera? ni de? Simón, siéronas, e ¿ya da niu? ¿Ni cachera? ¿Tiene que ni ra? Ya acá ya uni che ni tanto ya ara. SAKANA SHANDI, cara, SAKUYA yo sini yo, SAKANA que sini yo ya da ni yo yo. Ni caxira, tenga a jesús, du cuenta y de nacha y te estompe sanara. Y anda cuca y chon, ya que ni dun te saban de, no mi un tortón, tenicha un mi ni ni di su que un de, para dar un da un, te engana y vi, no yo tortón te un ni cáncia, Jesús ni ha tenía a segundo hora que no, te ni a agasirandi, di ni saca ni ya está Pedro, tenía ni inga tendácia Jesús ni di como ya está, te Jesús te ni era si Yondo te yonda a te cuca no taqui, ni cachira. ton Pedro Jesús, quienes ni la tejandi. te teka, deña cuando hora. Ni cachira, te Jesús, shirandi. Nacuniña ya cura de kinandi con ibi yondi. Yondo andi ni yo, yo ondi Nikachira, di conichi. Ni cachira, ya jananiquico, cuento, tan de ni a Jesús siquiera, ni handi ni handi, ni te ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni de ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni Te ni siquiera, tenda siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni ni te ni a ni Tú, yo, ya niña, no, yo, niña, niña,